Ok Google, enciende Televisor Croncas. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto compartir contigo un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar cómo encender y apagar tu televisor mediante la voz. Mi nombre es Tito Ávalos. Si eres nuevo, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Aquí encontrarás videos educativos herramientas, tutoriales y muchas cosas más que estoy seguro te ayudarán de mucho. Sin más dilación, empecemos con este video. Ok Google, enciende televisor croncas. Ok Google, reproduce TikTok educativo en YouTube, televisor croncas. Hola, ¿cómo estás? Me gustó y estoy muy contento de Ok Google. Una vez al día, el año 2019... Reproduce música electrónica en YouTube, televisor croncast. Y actualmente está siendo utilizada... Ok Google. Apaga televisor croncast. Para poder hacer esto necesitamos la aplicación de Google Home, Google Assistant y un Chromecast te presento al Chromecast ultra este dispositivo de la familia google el cual permite compartir todo tipo de contenido multimedia de nuestro celular hacia el televisor esto hace que tu televisor sea inteligente y sea compatible con aplicaciones como youtube netflix hulu y otras aplicaciones más que utilizan este dispositivo para poder conectarse al televisor decirte que este dispositivo yo ya lo tengo hace un par de años y me ha funcionado muy bien entre las características más importantes puedo decir que se produce contenido en 4k hdr es mucho más rápido en su reacción permite conexión a través de wifi o cable ethernet que lo hace muy estable a la hora de recibir contenido de alta calidad dentro de la caja lo que vamos a encontrar es el croncas como tal también vamos a poder encontrar una guía de instalación rápida en la cual están todas las características de cómo conectar este dispositivo en tres pasos podemos conectar este croncast y también vamos a encontrar el cable de alimentación el cual posee un puerto un puerto de ethernet que en el cual vamos a conectar nuestro cable de red para que la conexión sea mucho más estable como te dije también puede ser conectado con, con red wifi conectamos entonces a través del puerto usb mini lo conectamos al Chromecast de esa forma sencilla y práctica. Tenemos también el puerto HDMI, lo vamos a poder conectar en cualquier dispositivo que tenga acceso a HDMI. Conectamos en la fuente de alimentación el cable de red, muy importante para que haya estabilidad. Reitero, esto es muy importante. Podemos conectar entonces el Chromecast a un proyector, también lo podemos conectar a un televisor o un monitor que tenga. Puerto HDMI son las únicas condiciones entonces para que este producto pueda funcionar de forma eh, práctica. Y finalmente conectamos a la red, con lo que estaría ya completa la instalación del Chromecast. Ultra. Una vez que tenemos instalado el Chromecast, vamos a poder ver los cambios directamente en el televisor. A continuación, vamos a proceder a descargar la aplicación de Google Home. Para ello, nos vamos a ir a la Play Store y aquí vamos a buscar. Google Home. Con esta aplicación vamos a poder vincular nuestro dispositivo con el Chrome. Una vez que hemos descargado la aplicación, hacemos clic en Abrir y automáticamente va a reconocer nuestro dispositivo y hacemos clic en Comenzar. Elegimos una cuenta de Google y aceptamos. Aceptamos el acceso a la ubicación, damos los permisos correspondientes y automáticamente la reconoció damos sí y se establece la conexión automáticamente este es el proceso se va a configurar simplemente nosotros tenemos que darle clic en continuar y aceptar a continuación le vamos a colocar un nombre yo lo voy a poner oficina siguiente vemos en la pantalla que ya falta poco se está vinculando hacemos clic en siguiente y vemos la configuración de Google Assistant que es una de las últimas funciones que tiene el cronca Ultra el cual puede ser manejado a través de este asistente de Google siguiente y ya tenemos vinculado el dispositivo ya se ve los cambios en el televisor vamos a continuar está listo y aquí podemos por ejemplo verificar que si sí podemos compartir contenido de youtube hacemos clic acá hacemos clic en la parte superior derecha en el botón cast que es compartir y lo compartimos un oficio como vemos en la televisión automáticamente reconoce el vídeo y se va a reproducir <risa> bajamos el volumen lo mismo vamos a hacer con netflix en la parte superior derecha damos oficina y compartimos el video de forma se va a reproducir el contenido directamente en el televisor aquí lo que podemos nosotros hacer es aumentar o, o subir el volumen podemos adelantar el contenido del, del video de forma rápida también podemos compartir aplicaciones o contenidos de otras ap aplicaciones como google play igual compartimos y también se va a reproducir directamente en el televisor de esa forma entonces podemos eh, vincular nuestro dispositivo con el Chromecast. Ahora también podemos compartir otros contenidos, por ejemplo Geezer es una aplicación parecida a Spotify, la cual también podemos compartir en el televisor. Vamos a Listas, escogemos una lista de favoritos, y en la parte de superior tenemos el botoncito de Cast para compartirlo en el televisor y automáticamente también lo vamos a poder ver contenido de Deezer en el televisor. Elegimos un tema y se va cargando. Como ven, podemos aumentar el volumen. Veamos qué más podemos compartir. Si tenemos redes sociales, si tenemos redes sociales como Facebook. También podemos reproducir cualquier contenido que tengamos en Facebook. Por ejemplo, cuando veamos el botón de Cast, podemos compartirlo directamente en el televisor. Entonces también podemos compartir contenidos de Facebook directamente de, de nuestra cuenta hacia el televisor. A través de esta aplicación podemos vincular entonces y poder ver directamente en el televisor la película que nosotros creamos. Hacemos clic en la aplicación, esperamos que se ejecute, ya está vinculado. Simplemente tenemos que elegir la película, elegir el servidor, damos play. Como vemos, podemos reproducir directamente la película desde nuestro dispositivo. También podemos compartir la pantalla de nuestro celular directamente. Y compartir todos los contenidos que tengamos como fotografías, audios y otros archivos que estén dentro del celular. De esa forma entonces podemos convertir nuestro televisor en un televisor inteligente utilizando el Chromecast Ultra. Ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao chao.